Así es, desgraciadamente en el día de ayer en uno de los sectores populosos de aquí de San Francisco de Macorís perdió la vida la joven Diomedi Núñez una dominicana de apenas 22 añitos de edad la misma tomó la fatal decisión de ponerse una soga de nylon al cuello y ahorcarse eh, según la doctora Inmaculada Costa dice que padeció de asfixie mecánica por ahorcamiento en declaraciones que le dio a los oficiales investigativos el señor John Alberto Martínez Díaz quien era la pareja sentimental de esta joven dijo que fue por celo y que en dos oportunidades más ella había intentado quitarse la vida lamentamos esta noticia y esperamos que Dios la comenzó su San José. Ariel qué? Ceballo Núñez. Ceballo Núñez, que este era hermano de la joven, ¿cómo se llamaba ella? dio Meris. Ceballo Núñez. Ceballo Núñez, ¿cuántos años tenía ella? 22. Ariel, ¿cómo, ¿cómo pasó todo? Explícame, ¿qué información ustedes tienen? Bueno, yo estaba ayer, yo estaba trabajando para Santiago, para allá, cuando me llamaron, que me llamó, fue esas noticias de mi hermano. Y yo pensaba que ella nunca iba había metido ese, ese error que ella hizo. Y lo que se pide es justicia y si no, sangre en el barrio. Ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué presumen ustedes? ¿Por qué justicia? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué pasó? Bueno, yo no lo puedo decir cómo fue y cómo pasó. Yo sé decir que ella está muerta y vaina. Que yo lo que quiero es justicia que se haga. Pero le he encontrado una horcada. Sí. ¿Ustedes dudan que fue ya que lo hizo o qué? Está raro. ¿Por qué está raro? Porque ella estaba bajita. Si ella había sido otra, se para, pero ella parece que estaba muerta y parece que fue que la guindaron. ¿Que la guindaron? Sí. ¿Ustedes presumen que pudo ser eso? Claro que sí. Porque pero la muerte de ella está rara. ¿Ella tenía algún tipo de problema con alguien, con alguna persona? No, ella no tenía problema con nadie. Sí. ¿Cómo como era ella? Una muchacha sana, una muchacha querida aquí en la familia y todo, que ella mucho ni, ni hablaba bien. ¿Te dejó hijos? Una hija. Pero, bueno. ¿El nombre tuyo entonces? Ariel. El esposo de ella la mataba a golpe y la dejaba pasar hambre y de todo. Y por eso fue que ella hizo eso. Ella es responsable de eso que ella le pasó. Porque la niña de ella de cinco años está diciendo que ese mismo día le dio golpe. Y ella, porque no sabía leer no sabía de, de letra ni nada, la dejaba pasar de todo ahí, porque no podía trabajar, ni nada. es un abusador. ¿Cómo se llama él? Eh, ¿Cómo es que se llama? John Alberto. ¿La maltrataba Claro, la mataba a golpe. Ah. Y la alante de su niña de cinco años, que por ahí anda la niña, da, da, dando gritos, porque fue el que le mató a su mamá. ¿Ustedes tienen una investigación entonces? Claro que sí, claro que sí. Que se investigue el caso Claro, porque fue el que la maltrataba y le daba golpes, fue el que la, la llevó a eso. ¿Cómo era ella? Una muchacha... Tranquila, no salía, por aquí todo el mundo la conoce. Esa, esa muchacha no salía ni a la esquina. Dame era de su casa, trancada, de su mamá a, a su casa. Y ella aún así la mataba a golpes, se drogaba y la mataba a golpes y la dejaba pasar de hambre y de todo. Quieren que investiguen el... Claro que sí, que lo investiguen bien. Bueno, claro no, que sí, tuyo. Angelina qué? Rodríguez, ¿Qué tú eras de ella? Eh, sobrina de ella, eh, con una niña de, de 22 años, un abusador así delincuente como ese vino y le hizo eso, porque eso fue el que la llevó a eso. De hecho, esta muerte de su hija inesperada. Bueno, yo estaba aquí acordada porque yo estoy enferma. Entonces la muchachita vino gritando y le digo, mami, ¿qué tú tienes? Me dice ella, papi, que quería que mami le diera unos cuartos a, a él? Y ella no quiso, entonces ¿Qué? ella salió a joycarse, eso fue todo. Wow. ¿Cuántos años tiene la niña? Cinco años. Niña? ¿Como madre, cómo está usted, cómo se siente? Me siento alentada, vengo ahora de curarme. Yo, más es acá. ¿Qué le pide a las autoridades? Justicia, mire la niña sí, de hay? ella.